Vamos, se van! El cuarteto de Santiago del Estero. Para vos. mujer, tú solo habitas en mis sueños, mujer, me torturas sin. de soñar contigo y una vez más sentir yo cora